A continuación, vas a escuchar una práctica de inteligencia emocional plena. En concreto, atención plena para el desarrollo emocional. Inteligencia emocional plena. Construcción emocional. Adopta una postura cómoda, mantén la columna recta dejando caer los hombros. Cierra tus ojos, respira profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Sea lo que venga a tu mente, un pensamiento, una imagen, acéptalo porque está ahí. y déjalo ir a través de tu respiración. Asegúrate de que estás viviendo este momento con atención plena. Ahora imagina que bajas unas escaleras, y a cada paso vas alcanzando un nivel mayor de serenidad y calma, llegando a lo más profundo de ti, cada vez más profundo cada vez más calmado cada vez más profundo cada vez más calmado En tu proceso de aprendizaje, has descubierto afirmaciones negativas sobre ti mismo, que te han impedido vivir el presente, de la forma que deseabas. Ahora, tienes la oportunidad de contactar con este tipo de pensamientos, y transformarlos por otros más positivos. Imagina que tienes un espejo en tu mano. Tómalo y observa tu rostro reflejado en él mismo. Redescúbrete. En este momento, estás preparado para transformar los pensamientos negativos por otros de naturaleza positiva. Por ejemplo, mi falta de amor la cojo, la acepto y elijo transformarla en amor incondicional hacia mí mismo. la acojo, la acepto y elijo transformarla en serenidad y paz. Ahora es tu momento. Tómate este tiempo para convertir alguna de las cosas negativas que piensas o sientes sobre ti mismo, mientras te observas en el espejo. Es importante que te centres en una sola temática para realizar este ejercicio. Agradece el pasado que afrontaste y te tocó vivir porque fue parte de tu experiencia. Agradece tu existencia pues es única y nadie puede reemplazarte. Agradece sin más el estar aquí y ahora admirando tu imagen en el espejo. Realiza tres respiraciones profundas Abre tus ojos lentamente y sal poco a poco de esta práctica.